Eh, buenas tardes a, a todos, soy Paco Casado. Eh, bueno, yo tengo aquí el, a la derecha el, el chat eh, visible, es decir, que si en algún momento me queréis eh, hacer algún comentario o eh, pues, alguna duda o algo, pues eh, yo lo estoy ahí viéndolo y eh, lo, lo atenderé en cuanto, en cuanto pueda. Es decir, que no, que no, no preocuparos porque veo todas las... Eh, eh, veo todas las, eh, to todas las cuestiones. Eh, entiendo que me escucháis todos bien, porque si no me estuvieseis escuchando, pues me diríais que no me escucháis. Con lo que eh, vamos adelante, porque hoy de lo que vamos a hablar es de ser eh, productivos. ¿vale? La idea del, la idea del, del webinar de, de hoy es, eh, en primer se está dividido en dos, eh, en dos partes. Es decir, hoy vamos a ver un poco lo que podemos llamar productividad personal, es decir, eh, cosas que podemos hacer en nuestro día a día, que decir no quiere decir esto que eh, no sean eh, labores relacionadas con lo profesional, sino obviamente todo está relacionado con, la, con lo profesional, pero digamos que hoy vamos a hablar más de eh, cuestiones de eh, cómo organizar las tareas propias en el, en el día a día y en el webinar de la, de la semana que viene, del próximo, del próximo miércoles, pues ya hablaremos cómo toda esta idea de la eh, productividad la podemos llevar en, una, en un trabajo en equipo, ¿no? de, de diferentes herramientas que, que existen y diferentes métodos que hay para eh, trabajar en equipo. Entonces, hoy vamos a empezar primero con una primera parte que, que se llama Iniciación a la Eficiencia y Productividad Personal. Vamos a ver un par de métodos de productividad personal, uno es Things Instance eh, y otro es la técnica Pomodoro, pues son dos técnicas, digamos, complementarias. Eh, y, obviamente, son, son técnicas de las que tenemos que coger lo que nosotros consideremos oportuno. Es decir, esto no es una, una Biblia donde eh, se diga tienes que hacer así las cosas de cada manera, sino que cada uno, digamos, tiene que encontrar la forma de, eh, de ser más productivos con estas herramientas y con estas técnicas. Son técnicas que al principio, como, como ocurre en realidad con todas las, eh, las herramientas que vamos a ver también, pues tienen, digamos, una curva de aprendizaje, es decir, se tarda, obviamente, un tiempo en habituarnos y en eh, mecánicamente hacerlo todo bien, pero bueno, al final es como cuando uno está eh, aprendiendo a conducir, ¿no? que tiene que estar pensando si tiene que estar pisando el embrague, si tiene que estar dando el acelerador, si tiene que estar, tiene que estar pensándolo y, hay, y cuando ya pues, lleva un tiempo conduciendo, pues ya todas estas, eh, todas estas acciones pues las hace de forma mecánica. En el fondo, aquí hay lo mismo. Esto, esto es lo mismo. Esto es una serie de técnicas que vamos a ver. Que al principio, digamos, nos tenemos que forzar un poco a eh, usarlas, nos tenemos que forzar un poco a eh, llevarlas a cabo, pero eh, con el beneficio de que eh, en el momento en el que hayamos cogido, digamos, ya eh, la carrerilla pues eh, ya veremos que eh, todas, todas las acciones que nos proponen estas técnicas, pues las vamos haciendo de forma más eh, natural el, en el punto 2 vamos a ver la segunda parte del webinar, vamos a ver eh, los que se llama sistemas básicos de productividad, listas de tareas, apps de recordatorios y calendarios digitales y lo vamos a centrar en dos eh, herramientas gratuitas de Google, que son Google Keep y Google eh, Calendar. He elegido estas dos herramientas porque son dos herramientas muy accesibles para todo el mundo, es decir, digamos, todo el mundo tiene una, una cuenta de, de Gmail, a todo el mundo... Eh, eh, Básicamente, pues como digo, todo, todo el mundo tiene, tiene una cuenta de, de, de Google. Entonces, eh, son herramientas que son fáciles de, de conseguir y de manejar. Eh, la mayoría de las características que vamos a ver de estas herramientas están disponibles en muchas otras eh, herramientas del, del mercado. Al final, esto, como siempre, como, como insisto, eh, consiste en Ir probando e ir eh, viendo cuáles son las que se adaptan mejor a nuestras necesidades, pero como digo, he elegido estas dos herramientas porque, digamos, tienen un poco las eh, características básicas general de las herramientas de, de calendarios, de recordatorios y de listas de tareas, y bueno, para, para ver un poco eh, todo lo que se puede hacer eh, con ellas. Y en tercer lugar, eh, en el tema de plataformas para gestión de proyectos personales, vamos a ver cómo usar Gmail eh, eh, o, o en general, como digo, cualquier gestor de, de correos, cualquier cliente de, de correos, como un gestor personal. y cómo podemos hacer que nuestro, nuestro mail, nuestro correo, nuestro, nuestro buzón de correo, se convierta en un lugar donde tener organizadas mis tareas. Y ya después pues, veremos otra serie de, eh, de herramientas. Como decíamos, pues, eh, eh, cuando hablamos de productividad, pues pensamos en la consecución de unos objetivos en un tiempo determinado. ¿vale? Esto es siempre lo que tenemos que tener claro. Es decir, La idea es, por un lado, hacer una serie de tareas, es decir, cumplir una serie de objetivos y en un plazo concreto. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un presupuesto para un, para un cliente, uno de, las, eh, de, los, de los argumentos que tenemos para cobrar eh, un, un precio por un servicio... Es el tiempo que vamos a, a emplear entonces nosotros tenemos que saber, saber, ser capaces de eh, medir nuestro tiempo y de saber cuánto tiempo vamos a emplear en realizar una tarea. También nos puede ocurrir que eh, nos podemos venir arriba, eh, aceptar un trabajo, decir que sí lo vamos a tener en ese tiempo, pero después darnos cuenta de que eh, hemos sido demasiado optimistas. Pues precisamente con estos gestores de, de tareas y precisamente siendo organizados vamos a saber eh, cuánto tiempo nos va cuánto tiempo nos va a llevar eh, una tarea y en el caso, por ejemplo, de que seamos autónomos y estemos cobrando, o tengamos una empresa y estemos cobrando por un servicio concreto, pues, obviamente, nosotros estamos cobrando por eh, nuestro tiempo. Como decimos ahí, las herramientas digitales nos permiten ser más productivos, es decir, tomando el conto de las tareas que tenemos pendientes, midiendo el tiempo que empleando y estableciendo prioridades, ¿vale? Eso también es muy importante, el tema de las prioridades. Es decir, eh, yo eh, saber cuáles son tareas importantes y cuáles son tareas que, son secundarias. Lo que tampoco puede ocurrir es que todas las tareas sean importantes y no existan tareas secundarias. ¿vale? Siempre van a existir tareas secundarias, siempre van a existir una llamada de teléfono que podemos hacer luego más tarde y, después, y obviamente va a haber llamadas de teléfonos que tenemos que atender eh, urgente, urgentemente. Pero tenemos que saber eh, crear una serie de prioridades. ¿vale? Eso es fundamental también para que nuestra productividad pues, no se vea eh, afectada negativamente. ¿vale? Como objetivos, pues vamos a conocer algunas de las eh, técnicas, como ya he dicho. Vamos a mostrar la utilidad de estas diferentes eh, herramientas, sobre todo, como hemos dicho, eh, las herramientas de, de Google. Eh, vamos a implementar unos sistemas básicos de productividad, como las listas de tareas, las apps de recordatorios y los calendarios digitales. Y vamos a identificar pues, algunas de estas plataformas para la gestión de proyectos personales. Bueno, pues iniciamos con... La eh, eficiencia y la productividad personal, eh, como ya he dicho, eh, eh, al final todo consiste en realizar, en completar una serie de tareas de forma efic eficiente y eficaz. ¿vale? Eh, de la forma eh, por, por eficiencia, pues eh, entendemos que es eh, usando eh, la, digamos, la mínima energía posible de la mejor manera eh, posible. La mínima energía, es decir, que no suponga un esfuerzo. Cuando digo un esfuerzo mínimo, no, no, no quiero decir eh, no prestarle no, ningún esfuerzo, sino que el esfuerzo sea proporcional a la tarea que tengamos que hacer y, como, y como digo, de forma eficaz. Es decir, que el trabajo salga adelante de forma eh, positiva. La idea esta que os digo de ser eficiente, es decir, de utilizar la mínima energía posible, es muy importante porque eh, si una misma tarea la puedo realizar en dos horas, porque me concentro y en dos horas la tengo realizada, pues eh, porque le empleé cuatro horas no tiene por qué estar mejor, sino que eh, tengo que intentar que en esas dos horas ser lo más eficiente y ser lo más eficaz posible. El primer, eh, la primera técnica de, de productividad que, que vamos a, a ver es una eh, bastante conocida ¿no? del escritor David de, de Allen, que se llama en español, eh, es, un, estaba, es un libro que se llama Organízate con eficacia, en inglés Getting Things Done, eh, podríamos traducirlo por eh, eh, Teniendo las cosas hechas eh, y la idea eh, es organizar un método eh, donde eh, nosotros tengamos eh, toda una serie de tareas ya establecidas y eh, vayamos estableciendo diferentes prioridades, de forma que sepamos cuáles son las tareas que tenemos pendientes, cuáles son las tareas que tenemos que terminar en primer lugar y cuáles son las tareas secundarias. Y esas tareas secundarias o, o secundarias o no prioritarias en este momento, si será prioritaria a lo mejor de acabarlo en el día, pero a lo mejor eh, eh, si me pongo a las seis de la tarde a hacerlo, pues eh, hay otra tarea que hay que hacerla, hay que hacerla antes. Es, un, es una estrategia que consiste, como digo, en eh, tener siempre de forma visible lo que tengo pendiente y esconder lo que eh, aún no tengo que, eh, que hacer. ¿vale? Y ahora, cuando, lleg cuando lleguemos al, al último punto, al punto 3 de, de, digamos, de usar el, el correo electrónico, el mail eh, como... Eh, como herramienta de productividad, eh, vamos, a ver, eh, vamos a ver precisamente eh, cómo aplicar un Get Things Done precisamente con Gmail. ¿vale? Ahora mismo quedaros con la, con, la, con la teoría, pero como dice ahí abajo, el, el énfasis eh, está en sacar las tareas pendientes de tu cabeza. Es decir, no estar eh, pensando no, no, y no confiar en la memoria, en la memoria al final es, el, es, eh, es nuestro mayor enemigo, porque eh, con la memoria lo que nos puede ocurrir, lo habitual es que se nos olviden las cosas. ¿vale? Entonces Aquí la idea es quitar de nuestra, eh, de nuestra cabeza, de nuestra memoria, toda, toda tarea y tenerlo todo apuntado y tenerlo todo puesto en una serie de listados de forma que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. En primer lugar, es decir, esto obviamente eh, requiere un proceso, ¿vale? Esto este, este es un proceso eh, que eh, comienza por capturar todo, como, como decir, eh, todo lo que tengo que hacer, todas las tareas pendientes que tengo que hacer, como ya he dicho antes, eh, este, este tema de la gestión de, de la productividad, de la gestión de tareas, al principio sí nos requiere eh, algo más de esfuerzo porque tenemos que, digamos, organizarlo todo, pero una vez que echemos a andar el, el tema pues eh, todo, todo irá sobre rueda. Pero al principio sí hay que hacer un pequeño esfuerzo de, como digo aquí, capturar todo. Es decir, yo hacerme un listado de todas las tareas pendientes que tengo, por muy eh, nimias que sean. Esto en realidad, si lo pensáis, ya no es cuestión de productividad personal, de eh, profesional, sino de productividad personal. Estos, estos, estas técnicas yo las puedo usar también en mi casa, es decir, en mi casa, en mis tareas, en tareas generales. Siempre se recomienda, por ejemplo, que si cuando vamos a comprar llevemos una lista de la compra y no confiemos en la memoria de, eh, pues esto en realidad es lo mismo. Es decir, yo hago una lista de todas las cosas que tengo pendientes, ya sea cosas que tengo que comprar para la cocina, para la casa o para, obviamente, para el trabajo. Lo que sí, obviamente tenemos que tenerlo todo eh, separado. En el caso que estamos hablando del trabajo, pues, como decimos aquí, escríbelo en un cuaderno con lápiz y papel. Yo me, puede, me puedo co coger una libreta o una aplicación de tareas e eh, ir haciendo un listado de tareas que tengo que, eh, que hacer. Es decir, yo sé perfectamente cuáles son todas las tareas que tengo que hacer incluidas las tareas que sean, digamos, del día a día. Es decir, todos los trabajos, ya cada uno de vosotros tendrá un diferentes diferente, eh, circunstancias. Cada trabajo, obviamente, tiene su idiosincrasia, pero eh, hay una serie de tareas que son del día a día y hay una serie de tareas que son más a medio plazo y hay una serie de tareas, digamos, que son... A largo plazo. Pues, por ejemplo, si eres autónomo, pues tienes que pensar cada tres meses, tienes que presentar el IVA o tienes que mandarle todos los meses a tu gestor eh, los documentos. Pues eso es una tarea, pero es una tarea que vas a tener apuntada para hacer una vez al mes o una vez cada tres meses. Y, obviamente no la vas a tener. Entonces, vamos a, a lo que tenemos que hacer es que esa tarea en nuestro, en nuestro eh, listado de, de, de tareas pendientes que hay que tenerla, pues vamos a hacer una tarea que se va a repetir una vez al mes. Después hay tareas que tendré que hacer todos los días. Por ejemplo, si me dedico a las redes sociales y tengo que estar todos los días, pues tendré que estar todos los días chequeando el Facebook, chequeando el Instagram, chequeando, pues si me dedico a la contabilidad, pues como he dicho antes, pues habrá unos días donde tengo que entregar una serie de impuestos, hay unos días donde tengo que entregar las nóminas, es decir, como digo, cada trabajo y cada... Y cada, cada negocio, pues, obviamente tendrá sus tareas, digamos, repetitivas, sus tareas que llamamos recurrentes y sus tareas que van surgiendo sobre la marcha. Lo primero que tenemos que hacer es, digamos, apuntar todas esas tareas, apuntar todas esas tareas para después poder organizarlas. Eh, la segunda parte, es decir, el segundo punto, lo segundo que tenemos que hacer es qué tareas requieren mi atención ahora mismo, es decir, qué tareas eh, qué tareas eh, requieren mi atención y qué tareas puedo eh, dividir. Qué tareas puedo eh, dividir en varios en varios pasos, en varias digamos pequeñas tareas. Yo pongo, yo pongo, por ejemplo, pues eh, yo preparándome este webinar. Obviamente, la tarea no puede ser prepararme el webinar, porque es una tarea, digamos, demasiado amplia, ¿no? demasiado, demasiado vaga. Tengo que dividir esa tarea en diferentes pequeñas tareas. pues Una, primera, una primera tarea que sea documentación, investigación. Pues, en base a la, la, la información que me da Andalucía es digital, pues yo elaboro, un, un contenido. Después, pues, realizar este PowerPoint que estáis eh, que estáis viendo. Después, pues, buscar las imágenes para poder pues, decir, voy dividiendo, voy dividiendo en eh, el, el, la tarea general, que es realizar el webinar, en diferentes pequeñas eh, o, o tareas eh, que yo vea también, que, le, que les vea el fin. Así que yo vea, eh, pues, tengo tres días para investigar eh, este tema. Pues yo sé que tengo estos tres días y si me paso y si me paso a cuatro, pues ya estoy empleándole más tiempo del, eh, del necesario. El PowerPoint, pues tengo que tardar eh, eh, ocho, horas, eh, pues, ocho horas en hacerlo. Pues si tardo ocho horas en hacerlo, pues dos mañanas, o una mañana y una tarde. O... Entonces ya tú yo me voy organizando y voy viendo eh, por qué tengo que entregarlo con, eh, con atracción. Y después ese último punto que tenemos ahí. Si hay algo que podamos delegar, lo tenemos que delegar. Siempre hay gente que va a hacer las cosas mejor que nosotros o siempre va, va, va a haber gente que haga cosas igual de bien que nosotros y podamos eh, delegárselo o, o alguien que esté aprendiendo eh, y podamos, digamos, a través de la delegación, enseñarle a hacer esas tareas. Lo que sí está claro es que, si como decimos ahí en el segundo punto, si hay algo que puedes hacer ahora mismo, hazlo ya. Es decir, si hay una tarea que... Si hay una tarea que en 10 minutos te la puedas quitar de en medio, hazla ya, quítatela ya de en medio. No la vayas dejando, uy, tengo que ponerme con esto, uy, tengo que ponerme, que es algo muy habitual que hacemos todos, uy, uf, me tengo que poner con esto, pero en realidad nunca le ponemos una fecha. Siempre es importante pues, ponerle fechas a, a las tareas, y como digo, las tareas pequeñas que se hacen en, en 10-15 minutos, pues hacerlas las primeras para también nosotros tener la sensación de que vamos avanzando. Por eso es importante, por ejemplo, al principio del día, pues hacer dos o tres tareas, digamos, más sencillas, de forma que tengamos esa sensación de que estamos avanzando y de que estamos trabajando hacia adelante y no estamos atascados en un, en un punto. Después, pues, como digo, organizar los elementos por categoría y prioridad. Es decir, establecer una, una serie de fechas de vencimiento y establecer unos recordatorios. Es decir, como he dicho antes, pues hay tareas como eh, echar los papeles de, de, del IVA o mandarle a, mí, eh, o mandarle a mi gestor eh, todas las facturas del mes que las haré en unas fechas concretas, las haré pues el 30 de diciembre, el 30 de noviembre, las haré en un día en un día en concreto y yo me reservo ese día para hacer esas es, esas tareas. Obviamente esa tarea es prioritaria, ese día, es decir, el día el día que yo tengo que entregarle a mi gestor toda la documentación, ese, esa, esa tarea, ese día es prioridad y tiene que pasar por encima del resto de tareas que tenga eh, pendiente. Entonces, por eso es importante establecer tanto fechas de vencimiento como eh, establecer eh, prioridades. Después, una vez que tenemos todas estas tareas pendientes y ya hemos establecido cuáles son las que podemos delegar, cuáles son las que podemos... Eh... Claro, me dice aquí José, se puede dar el caso que te quedes bloqueado ahora, no, estás más tiempo apuntando que trabajando. Claro, eso es lo que a, a eso es lo que me refiero que... En estas, eh, estas eh, técnicas lo que cuesta es arrancar, ¿vale? Al principio parece eh, que puedes pegarte más tiempo apuntando tareas que, eh, que trabajando en las tareas. Por eso es importante dedicar una parte del tiempo a organizar las tareas. Es decir, eh, eh, pero en realidad una parte del tiempo es decir una hora. Es decir, dedicar una hora el lunes por la mañana... Lo primero, eh, organizarme yo todas las tareas de la semana. Y yo te digo que en, en una hora, en una hora, te haces un listado de todo lo que tienes que hacer para la, para la semana, teniendo en cuenta, obviamente, imprevistos y teniendo en cuenta eh, que, eh, que siempre hay, van surgiendo diferentes tareas a lo largo de la, de la semana. Pero como te, digo, como te digo, si te sientas, en, en, no debes de tardar más de una hora en tú tener un listado de todo lo que tienes que hacer en, por ejemplo, el lunes por la mañana de todo lo que tienes que hacer para esta eh, para esta semana, es decir, si si ya te pegas eh, eh, toda una mañana eh, organizando tus tareas, que obviamente pues como dice José pues es que te has bloqueado y te has pegado más tiempo apuntando que trabajando, que esto es algo también muy habitual, por eso yo por ejemplo antes comentaba eh, como cuando ponía de ejemplo, esta, esta idea de, eh, de, de yo como ejemplo eh, haciendo preparándome la clase de hoy. Es decir, si yo me preparo este, este webinar, eh, yo me puedo pegar eh, días y días y días investigando y buscando diferentes eh, formas de emplear esta, eh, estos 90 minutos, de emplear esta hora y media. En el proceso de investigación, uno se puede bloquear. Uno se puede no bloquear, sino entrar en un bucle de investigar más, investigar más, investigar más y no parar nunca de investigar. Eh, eh, ese listado, lo suyo es hacerlo una vez a la semana, me pregunta aquí la Ivette Colmenares. Eh, lo suyo es eh, ese listado, digamos, hacerlo una vez a la hace una semana, hacer ese listado y, obviamente, durante la semana ya ir añadiendo... Las tareas que vayan surgiendo, pero digamos que durante el resto de la semana sea ir añadiendo, pero que sí, a lo mejor dedicarle una hora a la semana a simplemente ver todo el listado de tareas pendientes. Porque todo el listado, todo ese listado de tareas pendientes, pues algunas irán subiendo de prioridad, otras irán bajando, otras, obviamente, irán desapareciendo conforme las vaya las vaya, las vaya ter terminando, algunas las, las iré eh, posponiendo para más adelante, pero lo, lo ideal es. Primero, el, el, la primera vez que nos estamos a hacer listado, pues obviamente dedicarle un poco más de tiempo, pero yo una vez que yo tenga ya ese, ese listado, ya eh, lo que voy es añadiendo y una vez a la semana, una hora, pues por ejemplo, como digo, el, el lunes, pues, lo primero que hago el lunes al encender el ordenador es ver todas las tareas pendientes, ver cuáles me puedo quitar de en medio, digamos, que puedo posponer, pues para el miércoles o para el viernes o para otro para, o para otro día o para la semana siguiente y ver cuáles son las tareas realmente que tengo que hacer esta, esta semana. Como digo, ya y sobre la marcha, obviamente voy a ir añadiendo tareas a, esa, a, esa, a, esa, a ese listado. Pero, digamos, prestarle un poco de atención al listado una vez eh, a la semana. Obviamente, la primera vez que nos pongamos a realizar el listado, pues, tardaremos un poco más de, más de tiempo y, como digo, conforme vayamos eh, cogiendo ya eh, eh, la práctica, pues veremos que prácticamente la lista de tareas se nos va haciendo prácticamente eh, solas. Entonces, por eso es importante esta, esta, esta diapositiva, esta parte, donde yo me siento, donde nos sentamos una vez a la semana y reflexionamos sobre esta lista de tareas pendientes sí, pues, y revisamos cuál, cuál va a ser la siguiente tarea con la que nos pongamos. Pues yo cojo y las eh, y las ordeno. Luego, elijo algo para el que tenga eh, tiempo. Todos tenemos en algún momento eh, una media hora muerta en la que eh, no nos da tiempo para hacer una tarea en la que sabemos que vamos a emplear más de media hora, pero hay toda una serie de tareas que a lo mejor eh, sí puedo emplear, eh, sí puedo hacer en 10 minutos. Pues obviamente, pues yo voy, en, si yo tengo mis tareas organizadas y yo más o menos he estimado cuánto tiempo voy a tardar en cada tarea, que es algo que también, eh, que también puedo hacer. Yo puedo, al lado de cada tarea, eh, estimar cuánto tiempo debería ser el, el, el, adecuado, eh, el adecuado para realizar eh, una tarea. pues De esa manera, si, eh, pues si mi hora de salida son las 12 de la tarde y yo a la una y media ya he terminado una cosa y tengo ahí media hora, que eh, no sé bien qué hacer, pues si yo tengo apuntada en mi lista de tareas una serie de tareas que son más eh, más pequeñitas, pues, pues cojo y empleo esa media hora en esas tareas y no me pongo a realizar una tarea a lo mejor más grande que me va a llevar más tiempo. Y también es importante el tema de desglosar la tarea. Como digo, yo no puedo tener una tarea que sea preparar eh, el webinar del eh, miércoles 2 de diciembre. Porque, digamos, es una tarea demasiado amplia, es una tarea, es una tarea que a su vez lleva una serie de subtareas o tareas, digamos, eh, eh, secundarias dentro de ella. Entonces, yo tengo que dividir lo más posible el trabajo de manera que eh, yo sienta siempre que estoy avanzando. Es decir, la idea siempre es sentir que, sentir que estaba avanzando y que no estoy, eh, como, como, como, como decía José, pues... Eh, eh, metido en un bucle y, y más, más tiempo eh, apuntando cosas que trabajando entonces eh, y, y no bloquearnos entonces que sea siempre como digo tareas eh, que tengan un principio y un fin claro y que quede claro cuando la he eh, terminado o como digo eh, poniéndonos simplemente un tiempo es decir yo voy a dedicar dos días a investigar pues voy a dedicar dos días a investigar no puedo dedicarle tres porque si le dedico tres ya me estoy me, me estoy pasando Después, pues, una vez que nosotros tengamos ya ese listado hecho con las prioridades, con saber qué es lo que tengo que hacer, eh, pues, por ejemplo, como digo, esta, esta semana, pues ya sabemos cuál va a ser nuestra aproximación, ya sabemos en qué trabajar y cuándo trabajar y eh, será el momento de empezar a trabajar. Como digo, este listado, eh, eh, lo, que sea, lo que es revisarlo y añadir y, y digamos, darle una vuelta, eh, en realidad lo, lo tenemos que pararnos en él una vez a la semana. El resto de la semana eh, lo podemos usar simplemente como una... Lo, lo, de hecho, lo vamos a usar simplemente como una guía que es la que nos va a ir diciendo qué tareas tenemos que ir haciendo. Obviamente, como digo, si van surgiendo nuevas tareas, nosotros las vamos añadiendo y sobre la marcha podemos darle un grado de, eh, de prioridad. Esto, digamos, en cuanto a eh, en cuanto a el Get Things Done, que ahora, cuando vea en la, última, en la última parte, cuando veamos el Gmail, vais a ver un poco cómo lo uso, cómo, vamos a ver un caso práctico de cómo lo, de cómo lo uso yo eh, en un contexto eh, concreto. Después está la técnica eh, Pomodoro. La técnica Pomodoro es, es una técnica de gestión de tiempo. ¿Vale? que eh, va, midiendo, eh, va midiendo mediante un temporizador, pues se llama técnica Pomodoro, porque se basa en ese, en ese relojito, ¿no? Que veis ahí con forma de, de tomate, eh, que eh, pues se, se, se gira así, entonces tú puedes ponerle un tiempo determinado, entonces eso eh, va, es un temporizador, y cuando termina, pues hace plin, y lo que y ese, ese pitido significa que, digamos, tienes que eh, descansar, ¿no? La técnica Pomodoro, pues, eh, como digo, eh, tenemos que empezar, pues, obviamente, eligiendo la tarea. Vamos a hacer, vamos a hacer una, una tarea eh, eh, que merezca toda nuestra atención. Es decir, una, una, una de las ideas de la técnica Pomodoro es que eh, deben ser tareas en las que estemos completamente inmersos y sin distracciones. ¿vale? Obviamente, esto nos sirve para cualquier tarea que tengamos que, que hacer. Yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo, eh, pues, cuando estuve eh, el otro día ¿no? preparando este, este PowerPoint, pues eh, hice la tarea, hice, hice, lo, me propuse el objetivo ¿no? de utilizar la técnica eh, Pomodoro en el, eh, en el, el rato, ¿no? en la, la mañana que estuve preparando la, el, el PowerPoint. Es decir. Yo me puse, ahora os enseñaré cómo, yo me puse mi temporizador y eh, cada 25 minutos pues paraba. Es decir, en una tarea muy concreta que es voy a hacer este, este PowerPoint. Entonces me tengo que meter en internet, buscar información, buscar los, eh, los, eh, los dibujitos, eh, yo los textos ya los tengo, los tengo trabajados en un. En un en un Google Docs, aparte, con lo que pues, voy escribiendo los textos aquí. y cada es decir, En este sentido, pues es una tarea muy concreta que es realizar un, un PowerPoint. Y entonces, pues, pues empleo una serie de, de horas en concreto y simplemente lo que, lo que voy midiendo es que voy avanzando. Entonces, yo elijo esta, esta tarea. Una vez elegida la, la tarea, pues configuramos el pomodoro, es decir, el temporizador, y dedicamos 25 minutos en esa tarea, sin interrumpirnos sin eh, quitando todas las notificaciones del móvil, quitando todas las notificaciones del ordenador, eh, no yéndome a mirar el WhatsApp un momento, ni es decir, esos 25 minutos los dedico eh, en cuerpo y alma a esa tarea y elimino toda fuente de distracción. Una vez que yo esté trabajando en esa tarea durante 25 minutos, obviamente si de repente me, me acuerdo de algo que es algo muy habitual, que nos pasa a todos los seres humanos, que cuando estamos eh, pensando en una cosa, se nos vienen otras ideas que a lo mejor son buenas ideas, pero tengan, tenemos, entonces tenemos que tener alguna manera de quitarnos esa idea de la cabeza. Pues en este caso, como digo, pues eh, simplemente pues, con una hoja de papel o un boli, pues yo cojo y apunto, apunto esa idea que he tenido o esa cosa que me he acordado que tengo que hacer que no había apuntado, pero la apunto rápidamente en un, en un, en un papel y me la quito de medio. ¿Vale? que no emplee mucho más tiempo que el de eh, eh, apuntarle en un papel para que esos 25 minutos de productividad eh, sean 25 minutos de verdad trabajando en un asunto en concreto. Eh, cuando suena el pomodoro? Pues eh, marco, eh, eh, marco esa tarea como terminada o no en mi lista de, eh, de tareas. Pues, por ejemplo, si me había propuesto que en 25 minutos eh, pues eh, iba a hacer cinco diapositivas, pues eh, si he cumplido mi, mi objetivo, pues marco que he hecho ya cinco diapositivas. Y así voy viendo también, voy midiendo cuánto tardo, por ejemplo, cuánto hago en 25 minutos. Es decir, eh, 25 minutos, ¿para qué me cunden? ¿Para qué me cunden? Entonces, yo eso es algo muy importante saberlo, porque es, es muy habitual hoy en día. Hoy en día tenemos muchas distracciones con el móvil, con el, como digo, con el orden. Estamos delante de un ordenador que eh, de repente no acabamos en una página de YouTube, acabamos en una página del Facebook, del Twitter, de cualquier otra eh, red social y nos vamos distrayendo con, eh, con, de, demasiados, eh, con demasiados elementos. ¿no? Eh, entonces, tenemos que eh, saber qué es, cuánto eh, cuánto hemos hecho en esos 25 minutos. Entonces, por eso es importante eh, el trabajar en plazos de 25 minutos eh, intensos. ¿Vale? Donde no haya ninguna animulización porque también me va a servir, como digo, para saber cuánto me cunden a mí 25 minutos. Es decir, si yo en 25 minutos hago cinco diapositivas, pues ya sé que en los siguientes 25 minutos pues como mínimo tengo que hacer otras otras cinco Si hago seis pues mucho mejor. Pero ya, ya sé que eh, ¿cuánto, ¿Cuánto trabajo hago en 25 eh, minutos? Entonces, por eso tengo que verificar la tarea. Tomo un descanso breve, tomo un descanso de unos 5 minutos, eh, voy a por un vaso de agua, doy un, pequeño, doy un pequeño paseo, saco la cabeza por la ventana, es decir, hago algo... Hago algo Hago algo, eh, digamos, rutinario o banal, es decir, algo, algo eh, no relacionado con el trabajo, obvia, obviamente, durante esos cinco minutos. Eh, si uso el WhatsApp como herramienta de trabajo, eh, pues a lo mejor mirar el WhatsApp no es la mejor idea en esos cinco minutos, porque eh, lo único que voy a conseguir, conseguir es no descansar. ¿vale? Entonces tengo que conseguir, como digo, que en esos cinco minutos yo quitarme cualquier distracción relacionada con el trabajo y eh, hacer cualquier otra otra cosa y después como cada cuatro pomodores es decir cada cuatro intervalos de 25 minutos es decir cada 100 minutos cada hora y hora y 40 puedes hacer un descanso un poco más largo de 20 o 25 minutos vale un descanso pues donde ya pues pase yo un poco más o a, aprove aprovecho para hacer alguna llamada eh, que no sea de, de trabajo pero es como digo siempre un descanso eh, con algo que no esté relacionado con el trabajo. Obviamente una llama de trabajo es algo, eh, que, se, es, es algo que se considera de, de trabajo. Las llamadas de trabajo, pues obviamente también hay que tener mucho cuidado con ellas porque la llamada de trabajo, las llamadas pues son, es, son, son lugares donde se consume mucho tiempo y la productividad puede bajar mucho porque es muy fácil eh, enrollarnos a hablar con, con alguien durante 20 o 25 minutos y en realidad eh, no avanzar nada y, av y, y simplemente hacer algo que, que a lo mejor en 5 minutos y, y un par de mails pues podríamos haber hecho. Entonces, siempre hay que intentar en las llamadas de teléfono pues, eh, reducir, no reducirlas, pero sí digamos, optimizar el, el tiempo en ese, en ese sentido. Yo recomiendo para, eh, para seguir la técnica Pomodoro, si os apetece, eh, si os apetece probar, eh, probarla, eh, hay una extensión de Google Chrome. En el, en, el, en, el en el navegador Google Chrome se puede instalar esta extensión que se llama focus to do que eh, os lo voy a enseñar un, os lo voy a enseñar un, un segundo, Confío voy a compartir la, la, la pantalla. Un segundo. Uh -huh. Aquí lo tenéis, ¿vale? Pues aquí tenéis, eh, entonces esto es, esto es una, una, una pestaña que me sale en Google en Google Chrome, entonces cuando yo le doy aquí a empezar, pues, pues este, este, este temporizador pues empieza a correr y a los 5, 25 minutos pues me, saldrá un, me saldrá un mensaje diciéndome que eh, tengo que descansar. Yo aquí me puedo ir haciendo un listado... De, de, de tareas que iré un listado de tareas y puedo ir viendo pues un reporte de cuánto tiempo he empleado en cada en cada tarea vale entonces yo puedo ir aquí ahí, voy a pararlo un segundo ¿Vale? yo puedo ir aquí en una bandeja de tareas pues eh, eh, ir haciendo diferentes proyectos y ir, ir, ir situándolos en un calendario esto como digo es una extensión de Chrome que se instala y entonces automáticamente va detectando y me sale una pestañita y me sale un, un iconito en el que me va eh, diciendo pues aquí le puedo dar a un nuevo proyecto y me va diciendo pues cuánto tiempo llevo empleado y está muy bien para eh, para ir eh, para ir midiendo como decía antes, eh, cuánto empleo en una tarea ¿no? entonces si yo digo si pongo aquí cinco diapositivas si sí, digamos y mi, y mi y mi objetivo es realizar cinco diapositivas cada eh, pomodoro, cada 25 minutos, pues veis, yo le doy yo le doy ahí, y entonces ya esto empieza a correr. ¿Vale? Cuando, cuando termine, pues, cuando termine, si he terminado las, eh, si he conseguido terminar las tareas, pues simplemente marcaré eh, la tarea como terminar, eh, perdón, me he pegado aquí sin un salto, porque ha salido un pedido muy fuerte. Eh, y veis, y aquí me aparece como una tarea completada. Vale, esto al final, también aquí hay un poco de psicología en la idea de que siempre eh, ver que voy completando tareas, es decir, que como decía, como un poco como decía antes Cristóbal, que no estoy eh, bloqueado eh, en una tarea eternamente, sino que eh, eh, en, cada, en cada 25 minutos voy completando una tarea. De esa manera, pues eh, voy viendo que voy avanzando y al final del día, como digo, incluso... Incluso este, esta, este plugin te ofrece un, una opción de reporte donde te va enseñando pues, cuál ha sido tu productividad a lo largo del día y eh, pues cuántos pomodoros has completado, es decir, cuántos, eh, eh, cuántos tramos de 25 minutos has empleado en un proyecto en concreto. Bueno, pues eso decía, esta, eh, esta, eh, esta aplicación, digamos, este plugin para, eh, para Google Chrome, que como digo, os digo, eh, os lo podéis instalar y probarlo sin necesidad de tener ningún tomatito, ningún eh, pomodoro en vuestra casa. Como, como digo, como, como decía, el, el proceso Pomodoro, como antes me preguntaba el IBET, si este listado lo hago de una forma semanal o lo hago todos los días, yo puedo establecer diferentes tareas, como he dicho antes, eh, de forma semanal o de forma eh, diaria. Vale, entonces, como dice la técnica Pomodoro, está organizada en seis objetivos incrementales y los objetivos pues, hay que alcanzarlos en este orden. Primero, cuánto esfuerzo requiere cada actividad. Esto es muy importante. ¿vale? Es decir, como he dicho antes, si yo me pongo cinco en hacer cinco diapositivas en 25 minutos, pues yo tengo que descubrir, tengo que ver si realmente cinco, si es un, un objetivo razonable o no. En segundo lugar, reducir las interrupciones, como hemos dicho. Esos 25 minutos en los que nosotros estemos haciendo una tarea en concreto deben ser sagrados y, eh, y no tener ninguna interrupción. En tercer lugar, tenemos que estimar el esfuerzo de las actividades. Es decir, eh, eh, como dice ahí, una vez, una vez dominada la técnica podemos pre predecir cuántos pomodoros necesitaremos para realizar cada tarea, es decir, ¿cuántos intervalos de 25 minutos necesitaremos para hacer una tarea? Pues una tarea, pues podemos decir, pues mira, pues esta voy a necesitar cuatro pomodoros, es decir, 100 minutos, es decir, yo sé que esta tarea en 100 minutos tengo que tenerla hecha. Si tardo más, pues probablemente porque yo no haya estimado bien el esfuerzo de las actividades y pues eh, haya sido demasiado optimista, que es lo que muchas veces nos puede ocurrir, ¿vale? Muchas veces nos puede ocurrir que pequemos de optimismo y que creamos que algo lo vamos a tener listo, que algo lo vamos a tener listo en un tiempo determinado y que de repente nos demos cuenta que hemos sido demasiado optimistas. Entonces, tenemos que intentar siempre ser en este sentido lo menos optimistas posible. Es decir, tenemos que ser realistas, ¿vale? No, no, no optimistas. Eh, después, como digo, hacer que, que, que el pomodoro sea más efectivo. Eh, es decir, revisar qué es lo que tenemos que hacer, eh, tener claro cuál que es lo que tenemos que ir haciendo y no estar, pues digamos, divagando sin tener muy claro cuáles son las cosas que tenemos que ir eh, avanzando. Como digo, establecer un horario, esta, que es una idea muy importante de la técnica Pomodoro, es decir, esta idea de los 25 minutos, es decir, estos 25 minutos me tienen que cundir, ¿vale? No puedo estar, eh, eh, digamos, estoy... En cierto modo, luchando contra el reloj. Esa idea de luchar contra el reloj también es muy, eh, muy importante, es muy interesante y, como digo, obviamente se aplica a tareas eh, muy, muy concretas. Y, por supuesto, puedes definir tú, tus propios objetivos, ¿vale? Es decir, que cada uno, digamos, tendrá que eh, saber cua, a qué tareas puede emplear esta técnica y en qué tareas eh, no. Porque, obviamente, hay tareas en las que no podemos emplear este, este, esta técnica porque, eh, por, su, por su naturaleza, pues eh, eh, no son más difíciles de medir en el, en el tiempo. Ahora vamos a ver una serie de, de herramientas. En primer lugar, vamos a ver eh, Google Keep. Google Keep es una herramienta de, de Google, cualquiera que... Como digo, el, el, el chat yo lo tengo aquí abierto, si en algún momento me queréis eh, interrumpir o me queréis consultar cualquier cosa, eh, no tengáis eh, ningún problema. Bueno, con Google Keep... Eh, pues eh, es una herramienta ¿no? que sirve para, para Android y para y para iOS, para tanto para, para teléfonos Android como para, para iPhone o incluso eh, iPad, y eh, es una herramienta eh, muy útil de recogida de, de notas eh, y de gestor de, de citas, de información. Ahora vamos a ver un poco cómo, cómo funciona. Además, es una, es una herramienta. Que eh, eh, sirve para colaborar con otros usuarios. Os voy a abrir, os voy a abrir. Eh, os, voy a abrir eh, os voy a mostrar aquí un segundo. Bueno, pues aquí, eh, creo que estáis, sí, lo estáis viendo ya. Eh, bueno, pues aquí tenéis mi Google well Keep, donde yo, pues aquí he hecho una serie de, de pruebas. Eh, entonces, pues aquí, por ejemplo, veis, pues para el webinar de para, para el webinar de hoy, pues yo me había hecho un listado de eh, las diferentes eh, tareas que eh, tenía que hacer. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estaba haciendo... La, el PowerPoint de este, de este de esta webinar, pues tenía esto pendiente, ¿no? Entonces, iba, yo sabía todos los puntos y entonces, pues conforme iba terminando, siguiendo la técnica Pomodoro, iba terminando cada uno de estos apartados, pues los iba marcando como terminado. Entonces, como veis, pues aquí voy marcando y conforme voy marcando, pues se van poniendo como eh, como realizado, hasta que pues ya la tarea queda completamente eh, terminada. Una de, las, eh, una de las cosas muy interesantes que tiene, eh, que tiene Google Keep es que eh, tiene una opción aquí, aquí abajo para eh, copiar un, un documento en Google Docs. ¿vale? Google Docs, que ya lo veremos el, el próximo día, pero bueno, ya lo sé, es la, la, la herramienta ¿no? de, de, de Google de, eh, de documentos. Entonces, aquí le doy a abrir el documento. como veis? Todo lo que, todo lo que estaba... En esa, en esa nota, pues me lo ha eh, convertido en un, eh, en un documento de Google que yo después puedo exportar a PDF, por ejemplo, o a un documento de Word. Veis, entonces, eso es muy es muy, es muy interesante de Google Keep. Esta posibilidad de notas que yo que yo vaya haciendo, pues me las lleve a un documento de, eh, de Google que yo puedo compartir igualmente yo puedo añadir colaboradores a, eh, a una lista a una, a una lista de tareas aquí a colaborador pues veis yo puedo yo, ir yo, yo puedo ir, eh, yo puedo ir añ añadiendo diferentes eh, eh, diferentes usuarios vale, yo puedo ir añ añadiendo hay diferentes usuarios lo, lo he quitado rápido porque salían ahí una serie de, de, de información eh, como digo, yo puedo ir añadiendo diferentes usuarios para que, lo, para que otros eh, colaboradores puedan eh, ir añadiendo nuevas tareas que hacer o, iba, iba, o, o, o ir tachando tareas que ya estén, ya estén, eh, ya estén realizadas o, o añadiendo eh, nueva tare, nuevas tareas. También tiene una, una, una opción de darle diferentes colores, y esto, esto es muy interesante pues, cuando eh, tengo muchas tareas y a lo mejor eh, quiero, eh, pues, por ejemplo, decir, pues bueno, los rosa va a ser eh, las tareas del, de estos webinars y, esta, y, eh, eh, y estas otras tareas pues, van a tener otros colores entonces yo me puedo yo me puedo ir haciendo diferentes eh, ir estableciendo diferentes leyendas ¿no? para, cada, para, cada, para cada color de manera que de un vistazo yo puedo eh, yo puedo saber pues qué tarea pertenecen digamos como a cada proyecto ¿no? y de esa manera pues yo puedo saber qué tareas son las que tengo las que tengo eh, pendiente después en estas eh, en estas tareas ¿no? en este google en el google keep se pueden añadir imágenes yo puedo yo puedo añadir, puedo añadir eh, puedo añadir una serie de, de imágenes o puedo archivar esta tarea, es decir, cuando yo ya he terminado esta tarea completamente, cuando yo ya le doy esta tarea por completamente terminada, pues le doy aquí a archivar y esa nota se me guarda, es decir, se me guarda aquí en notas archivadas, las tareas nunca se borran a no ser que yo las, a no, a no ser que yo las borre, ¿no? pero si yo no le digo nada, las tareas, eh, las tareas se, quedan, eh, se quedan ahí. Y a las tareas yo también puedo añadirle un recordatorio, ¿vale? Si le doy aquí a la, a la pestañita, pues yo puedo elegir eh, eh, cuándo quiero, eh, pues quiero que, quiero que me recuerdes esta tarea mañana. Entonces, si le doy aquí, mañana, entonces se queda ahí. Y mañana, eh, cuando yo abra el Google Keep, pues me saltará una alarma y me dirá, oye, aquí tienes una tarea con una fecha pendiente. Entonces, de esta manera... Volvemos al inicio, a lo que hablábamos del Get Instant. Yo puedo tener diferentes prioridades, por ejemplo, por colores. Pues saber que las, que las notas rojas son más importantes o puedo también, por ejemplo, pinearlas, fijarlas. ¿vale? Si, si yo fijo una nota, pues se me quedan en un lado las notas fijadas y debajo las notas, digamos, pendientes. De esta manera, yo sé que primero me tengo que orientar en estas tareas que tengo aquí fijadas y que ya más tarde, pues, me, cuando yo termine ya de todas las tareas fijadas, pues ya me iré, me iré yendo a las tareas que tengo, eh, en, digamos, en segunda, en segunda parte. Eh, lo bueno es que estas aplicaciones, esta aplicación en concreto, Google Keep, eh, tiene tanto tanto eh, para escritorio, se accede directamente yendo a la, a la web Google Keep, es decir, no hay que instalarse nada, y ya en los teléfonos y en tablets, eh, pues sí, te podéis tener instalada una la, la aplicación y con tu cuenta, la misma cuenta de, de Gmail, pues todo esto se sincroniza, de forma que cualquier cosa, por ejemplo, que tú hagas en el, en el móvil, cuando que nota, por ejemplo, que grabes de voz, que eso ahora lo veremos en el móvil, pues posteriormente aparecerá, eh, aparecerá reflejada en la aplicación. De esta manera, pues podemos eh, podemos eh, eh, ir eh, tomando notas en cualquier lugar e ir añadiendo tareas en cualquier lugar en el que, en el que estemos, ¿no? sin necesitar de estar en la oficina. Una cosa muy interesante que también tiene eh, Google Keep, ya os he dicho antes, que eh, se pueden insertar eh, imágenes a las notas, esto es, es muy útil ¿no? cuando estamos eh, eh, haciendo cualquier proyecto y muchas veces pues, una imagen eh, eh, expresa mucho mejor que lo que podemos escribir con palabras, pero una cosa muy interesante que lo que hace también es transcribir de texto a partir de imágenes. ¿vale? Es decir, cuando yo hago una foto a una, a una imagen, pues eh, el, el Google Keep la, eh, la lee detecta el texto y lo convierte en texto voy a enseñar eh, eso, esto por ejemplo es muy interesante pues, por ejemplo para los tickets para los tickets de, de cualquier eh, cualquier cualquier ticket una tarjeta de visita cualquier trozo de papel donde donde haya algo eh, una nota que, que, que encontremos o también puedes hacer las notas a manos porque google keep es capaz de transcribir las notas escritas a mano aunque obviamente todo como, como comentaba ahí pues todo esto va a depender de la caligrafía que tengamos no obviamente eh, eh, dependiendo de la caligrafía que tengamos pues los va a detectar mejor o peor vale vamos a ver un momento un ejemplo para que para que veáis eh, para que veáis veáis cómo eh, funciona pues como os decía yo tengo aquí una serie de una serie de, de notas y esto eh, esto en realidad es un texto, este, perdón, esto en realidad es una imagen, ¿vale? Esto que estáis viendo, que es, que es eh, ¿no? la, la, lo, de lo que estamos viendo hoy, es en realidad una imagen, no es, no es un texto, pero yo puedo decirle aquí, eh, texto de imagen guardado. Entonces, cuando yo le doy ahí, automáticamente, fijaos la, la rapidez, la, lo rápido que lo ha hecho, ha detectado el texto y aquí ya me lo he incluido como texto de forma que yo puedo copiarlo y pegarlo. Esto es muy útil, esto es utilísimo, como digo, para eh, mil aplicaciones, un cartel que yo vea por la calle y quiera eh, apuntar un teléfono. Pues sí, obviamente, si le hago la foto, ahí lo que tengo es una imagen. Con meterlo, con meterlo aquí automáticamente detectará el número de teléfono y lo y lo eh, y lo eh, convertirá en un texto que yo ya puedo copiar y, eh, copiar y pegar y hacer lo que quiera con él pero os decía también que también tiene la capacidad de, de detectar a, eh, a mano, ¿vale? Aquí ya lo había hecho yo, ¿vale? Eh, así lo tenía aquí hecho. ¿Veis? Aquí me ha detectado los números, 9, 10, 11, 12, pero me ha detectado también la palabra deadline, ¿vale? Y me la ha puesto aquí. Como digo, pues en este caso, si os fijáis, aquí me ha puesto de Chine. es decir, por qué, <coughs> obviamente, pues, este, esta d que no está del todo eh, cerrada pues digamos no la lee del todo no la lee del todo bien vale entonces pero como digo es, es algo muy habitual que eh, dependerá pues obviamente de la caligrafía que tengamos como digo muy muy muy interesante la, esta aplicación de eh, capturar texto en imagen que tiene eh, Google Keep además muy interesante porque estamos todo el día con el móvil en la mano y, pues, es muy fácil para capturar. Eh, también, eh, otra cosa muy, muy importante que hace Google Keep es, es ser un taquígrafo personal. Es decir, pues, algunas veces, pues, tenemos una idea, eh, no la escribimos en su momento, después no te das no te acuerdas de, de, de... se te ha olvidado cómo era. Eh, Google Keep puedes grabar directamente una nota de voz con el, con el móvil, grabarla directamente en la, en la aplicación y la aplicación se encarga de, eh, de eh, transcribirla, ¿vale? Yo tengo, aquí, eh, yo tengo aquí también un ejemplo. ¿Veis? Yo el otro día eh, grabé, grabé esta nota. No sé si, no sé si, lo, estáis, si lo estáis escuchando. Vale, me decía que no se oye. Bueno, eh, básicamente lo que, lo que estaba lo que estaba poniendo es que es, es, un poco, es un poco lío ahora mandaros este audio. Es decir, básicamente yo estaba, yo está, yo estaba hablando eh, lo que pone ahí en este texto. Es decir, aquí, aquí, este, este audio es un audio de yo diciendo exactamente estas palabras. ¿Vale? Entonces, eh, yo eso lo he grabado. Obviamente, eh, eh, las condiciones de ruido y las condiciones de. de, de de dicción, ¿no? Y de, pues, si hablo muy rápido, pues obviamente me lo hace mucho mejor, mucho, mucho peor. Pero, si lo hago, eh, si grabo una nota, digamos, en un entorno medianamente silencioso y eh, eh, vocalizando bien, pues, como digo, esto no tiene ningún problema en eh, detectar, eh, detectar el audio y automáticamente eh, pasarlo a texto. Algo muy útil, porque ya con ese texto pues, ya puedo eh, eh, modificarlo, yo puedo escribir encima de él y ya puedo ir trabajando pero como digo es algo muy muy eh, es algo muy muy, muy útil muy, muy útil eh, cuando pues obviamente estamos en, en la calle vale esto es esto es una es, es una es una es una función que eh, es una función que está disponible como digo en los, eh, en los móviles ¿no? aquí aquí no, no está disponible pero si sí en, en, en el móvil te aparece una opción de eh, añadir nota de audio y como digo una vez que haces esa nota de audio pues google keep se encarga de transcribértela eh, de, de forma muy muy eh, muy fácil Después, ya he dicho antes, pues que tenemos ¿no? la opción esta de la campanita de uh -huh. establecer eh, recordatorios, es decir, hay notas que requieren recordatorios y hay notas que, digamos, pues no, no requieren recordatorios, pues si necesitamos estamos, que nos avisen ¿no? de, una, de algo en concreto, a una hora en concreto, pues, como he dicho, es tan fácil como... Eh, y, si te, y si tenemos las notificaciones activadas en el negador o en el teléfono, pues nos llegará un mensaje, nos llegará una notificación diciéndonos, diciéndonos que, eh, que eh, está llegando, eh, que tenemos una tarea pendiente a una hora en concreto. Y una cosa, obviamente, muy interesante que tiene eh, Google Keep, que conforme nosotros vayamos añadiendo notas, añadiendo notas, añadiendo notas, eso se nos puede convertir en eh, pues, un carajal, ¿no? de un montón de, de notas, es que al ser un producto de Google, pues la búsqueda inteligente de la aplicación es muy sólida, es decir, eh, es capaz de encontrar cual, prácticamente cualquier texto que nosotros le, le digamos y además tenemos la, la opción de ir usando eh, etiquetas en las diferentes eh, en las diferentes notas de forma que podamos ir añadiendo cada vez más información pero como digo es, es fascinante la, la, la, la capacidad que tiene para encontrarnos pues, listas o imágenes o incluso eh, grabaciones Después, por otra parte, tenemos eh, Google Calendar, que es el, el calendario ¿no? que viene por defecto eh, eh, en Google, que eh, pues, también tiene una serie de, de características eh, muy interesantes que la tienen muchos otros calendarios, pero como digo, yo nos vamos a centrar en, en este calendario en concreto. <coughs> una, eh, sobre todo, que eso ya la veremos también la semana que viene con un poco más de, de, de atención, es, es, el tema, eh, es el tema de eh, compartir. ¿no? El tema de, de, de, de compartir... El tema de compartir. Eh, un segundo, El tema de eh, compartir calendarios, pues obviamente con otros, eh, con otros equipos, ¿no? Es decir, de, de, de compartir, de compartir eh, el calendario eh, con diferentes equipos, que eso ya, como digo, ya lo veremos el, el próximo día. Eh, pero vamos a ver. Ciro, obviamente todos sabemos para qué funciona un calendario, un calendario donde ponemos, donde ponemos citas, donde ponemos cosas que tenemos que hacer, reuniones, pero bueno, vamos a ver toda una serie de, de características que eh, quizás no sean tan conocidas de, de Google Calendar y que, pues, como digo, pueden ayudarnos mucho a nuestra productividad. Vale, un segundo que habla... Eh, os voy a compartir mi calendario. No sé, no sé, no sé qué he compartido. Un segundo. Eh, ahora. Ah, vale, ahora. Bueno, pues aquí tenemos un calendario, ¿no?, de eh, un Google, un Google Calendar, donde, pues, como, como hemos dicho, yo, pues, eh, eh, yo tengo aquí, pues, tenía aquí, pues, este webinar, eh, ¿veis? El, el, el, lo, lo, lo, lo, lo tenía mal apuntado. ¿Veis? Pues, una cosa interesante, por ejemplo... Del, del, del webinar? Pues esto estaba mal puesto y estaba puesto el miércoles, ¿vale? Entonces, yo puedo coger simplemente y arrastrarlo, ¿vale? Esto es algo que, eh, que se puede hacer incluso en la aplicación táctil, ¿vale? La aplicación táctil, tanto tanto para para iPad como para, para iPhone y para, y para Android pantalla táctil, yo puedo coger y ir moviendo eh, moviendo los eh, los calendarios los, los los eventos a cualquier lugar vale esto es algo que como digo muchas veces no se sabe entonces no tengo no tengo que entrar dentro del, del calendario editarlo editar la hora sino que simplemente pues arrastrando de sitio se va reprogramando y eh, no eh, perdona Belén no si lo que no lo que no era eh, una, una, una nota que yo tenía grabada desde el ordenador. No, no, no, preocuparos eh, como digo, pues eso pues esta idea de simplemente de arrastrar calendarios pues es arrastrar eh, tareas es eh, muy útil es, una, es muy sencillo y como digo eh, se puede eh, usar una cosa por ejemplo también muy, muy, muy, muy interesante es pues digamos pues un poco tener aprender los los atajos eh, los atajos de, eh, de los atajos de teclado de, de manera que yo pueda eh, ir, ir, ir yendo eh, de, un lugar a, de, de un lugar a otro con, eh, pues si yo le doy por ejemplo a la, a la letra T pues voy al día de hoy de today, si yo le doy a la C pues lo que me hace es crear un evento automáticamente son una serie, son a ver, el, yo siempre insisto mucho y que es muy importante, el siempre saber usar los atajos de teclado prácticamente en cualquier aplicación, ya sea Google Calendar, ya sea, ya sea el Word, ya sea Google Chrome o ya sea esto que estamos hablando. Siempre tener claro dos o tres atajos de teclado es muy, es muy interesante porque al final son tareas muy repetitivas que vamos haciendo a lo largo del día. Si fijaros, si yo aquí tengo que buscar cómo añadir una nueva tarea. Eh, eh, eh, si yo quiero, si yo quiero eh, buscar cómo, cómo hacer aquí una nueva tarea, ahora mismo incluso me, me costaría este trabajo el empezar a, a buscar cómo, cómo hacerla. Es decir, por intuición podría ir y directamente eh, darle, como acabo de hacer, le acabo de dar y, y, ya me ha, y ya me ha salido. Pero como digo, si yo le doy simplemente a la letra C pues directamente se me abre esa pestaña donde ya me permite eh, introducir una nueva tarea o un nuevo, una nueva reunión. Como digo esto, con la letra C. Con la letra T, como digo, pues voy a hoy eh, pues solamente pues eliminar un, un evento pues con el mismo la misma, eh, eh, la misma tecla de, de borrar, ¿no? La misma tecla de borrar. O aquí Perdón, o aquí, pues ya eliminamos eh, un evento, o simple, o, simple, o simplemente, eh, simplemente ahí, o simplemente buscar, ¿no? Es decir, yendo eh, aquí, yo puedo buscar cualquier eh, tarea, o incluso buscar con una búsqueda avanzada, ¿vale? Pues, pues si son tareas con más de un participante, <coughs> si incluido dónde es la tarea, eh, si le he incluido palabras claves a las, a las, a las reuniones o a las, o a las tareas que vaya incluyendo. Toda esta información que yo vaya dando cuando yo creo una nueva tarea, pues me va a resultar más fácil después encontrarla cuando tenga todo esto lleno de tareas. Una cosa interesante también que tiene Google Calendar es la capacidad de eh, suscribirnos a otros, eh, eh, suscribirnos a a otros eh, a otros calendarios es decir aquí yo por ejemplo pues estoy suscrito, estoy suscrito a un calendario que es festivos en España veis que si lo quito pues se va es un calendario eh, que no lo he hecho yo sino que está por ahí publicado y se actualiza solo con los eh, con los efectivos eh, en España y por ejemplo pues aquí estoy suscrito a un, a un calendario que se llama Málaga de Cultura pues es una agenda cultural de, de Málaga entonces es veis entonces ahí ya directamente me, me van apareciendo todos los eventos culturales que hay en Málaga durante eh, durante eh, durante estos eh, durante estos meses Como digo, eh, os estaba eh, diciendo lo de ahí vemos un ejemplo ¿no? en un GIF de, eh, de cómo eh, arrastrar un, un evento. Después, una cosa muy interesante también que tiene Google Calendar es que podemos eh, configurarlo para que todos los días nos envíe una eh, un correo electrónico a, a, una, a una hora determinada con un listado de todas, digamos, las tareas o todas las reuniones que tenemos en, en, en ese día. Esto es muy interesante porque, bueno, porque Estamos desayunando por la mañana, tomándonos el café, y nos llega un mail donde ya automáticamente nos sale un listado diciéndonos todas las cosas que tenemos que hacer en el día de, de hoy. Eh, Google eh, Calendar se, eh, se eh, complementa con otra herramienta que vamos a ver ahora, que es también la tasks que es tareas vale pero a eso lo vamos a ver ahora como, como hemos dicho podemos crear e insertar nuevos calendarios e incluso podemos eh, podemos insertar un calendario en concreto yo puedo crear diferentes calendarios y un calendario yo lo puedo insertar en una página web vale para que se para que un calendario se vea se vea eh, con diferentes, obviamente si lo hago público, tengo que tener en cuenta que estoy haciendo público un, un calendario en concreto. ¿Veis? Puedo hacer un calendario, yo puedo hacer, por ejemplo, el, el calendario recordatorios, lo puedo hacer público y si lo hago público, pues me genera un código que lo puedo insertar en una web y de esa manera, pues eh, cuando estoy trabajando, por ejemplo, con un equipo, pues es muy interesante cuando si quiero que todo el mundo tenga acceso a ese eh, calendario. Y eh, ya para, para acabar la última, la, última, la última parte vamos a ver cómo podemos usar eh, Gmail en concreto pero en general prácticamente cualquier eh, cualquier eh, cualquier correo eh, como eh, gestor eh, personal en primer lugar es muy interesante el bueno yo voy yo voy a enseñar eh, os voy a enseñar directamente un, eh, un mi, mi correo con el, que yo, con el que yo trabajo. Ahora os cuento un poco la casuística para que un poco entendáis. En primer lugar están las etiquetas. Eh, las etiquetas, ¿vale? las etiquetas eh, es una manera de tener clasificados los eh, los correos, ¿vale? Yo voy clasificando las etiquetas pues por, por diferentes temas e incluso puedo crear diferentes subetiquetas, ¿vale? Puedo crear etiquetas y como veis ahí pone anidar etiqueta, en e, es decir, que, que, que se quede, digamos, como un árbol de diferentes tipos de etiquetas. Cada etiqueta, pues, obviamente, ya dependiendo de vuestro contexto, ya dependiendo de vuestra, de vuestra actividad, pues, tendrá diferentes nombres. Bueno, clientes, proveedores, eh, ya ahora, ahora en el ejemplo práctico que vamos a ver el mío o lo lo, lo entenderéis bien después puedo crear filtros y reglas es decir las reglas pues que permiten que los correos se eh, clasifiquen automáticamente y se le asigne etiquetas de esta manera cuando se le asigna etiquetas automáticamente a todos estos eh, a todos estos eh, a los correos pues eh, se miran clasificando solos. De esta manera, pues cuando voy yendo a mirar en cada una de esas etiquetas, pues eh, veremos que se han ido clasificando automáticamente. Como digo, yo puedo clasificarlo pues, por remitente, por quien me han dirigido, por el asunto, por unas palabras clave que, inclu que incluya, por el tamaño, por el intervalo de fechas, por, por, por, por todos los correos, por si tienen adjuntos o no tienen adjuntos. ya Ahora, ahora lo veremos también en el caso práctico. Y una herramienta que yo uso muchísimo es la de posponer, ¿vale? Aquí es donde entra el tema que comentaba al principio de ver, digamos, de forma práctica todo el tema este del Get Things Done, ¿no? De, de, de, de, de hacer la, dejar las cosas hechas. De, eh, si a mí me llega un correo y es una tarea y, es un, y, y lo que me propone ese correo es algo que puedo dejar para mañana, pues... Eh, eh, eh, Gmail me permite esa opción de darle a eh, mañana o incluso darle a hoy más tarde o darle la próxima semana. Y yo después ya incluso Gmail pues me permite eh, me permite eh, poder, eh, poder eh, crear diferentes, eh, diferentes opciones de posponer. Bueno, pues voy a, voy a irme a eh, mi mail para que. Eh, pues eh... un segundo. Nos vamos a ir a, a mi correo. Bueno, pues esto que estoy yo aquí eh, enseñando es una web que yo gestiono, una web que se llama Cine en Serio, una web sobre, eh, sobre cine, sobre noticias de cine, críticas de, de cine, y bueno, pues aquí pues llegan pues continuamente pues eh, pases de prensa para, para películas, información cinematográfica, festivales de cine, por ejemplo, también, pues hace... Eh, pues en las últimas semanas, pues hemos tenido el Festival de, de, de Málaga, Festival de Cine Fantástico, Festival de Sevilla, Festival de Valladolid, Festi en fin, diferentes uh -huh. festivales pues, que van enviando, enviando eh, información. Entonces, eh, si os fijáis ya, de un primer vistazo, podéis ver que hay algunos mails que pone pases de prensa en gris y, alguno, eh, y algunos eh, que pone pases de prensa confirmados. Como veis, si, si os fijáis ahí a la izquierda, Podéis ver que hay una, hay una etiqueta gris que se llama pases de prensa y después tiene como tres etiquetas que se llama confirmado, pase de festival o pendiente. ¿Cómo, eh, cómo, cómo, cómo organizo yo mi mail? En primer lugar, mi mail, eh, mi bandeja de mail normalmente está vacía. ¿vale? Normalmente está eh, vacía o con muy pocos elementos. Esta la he dejado un hoy un poco... Esta hoy la he dejado un poco llena para, para que la, la vieseis hoy, pero como digo, normalmente está vacía. Es decir, los mails que yo tengo que a los tengo que prestar atención son tareas pendientes, son tareas que no he resuelto todavía. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta tarea, ¿no? que es pues, un pase de prensa en Madrid que me han enviado pues, eh, eh, un, para, ver una, para ver una película. Pues, entonces, yo todavía no le he contestado. Pues entonces, pero hoy no le voy a contestar, le voy a contestar mañana. Entonces, yo me, me voy aquí, le doy a la opción posponer y le digo mañana, dejado para mañana. Entonces, esa tarea desaparece, de mi, eh, desaparece de, mi, eh, de mi bandeja de entrada, es decir, una tarea ya a la que no tengo que prestarle atención hasta mañana por la mañana. Y entonces, le, eh, le eh, me la quito de la cabeza. Esta, es un, esta era un poco la idea de lo que os comentaba, de los coment, comentaba del Get Things Done, es decir, ir quitándome tareas de la vista y solamente prestar atención a las tareas que realmente en este momento necesitan mi atención. Aquí, pues, por ejemplo, me han enviado, pues eh, te adjunto la crítica. Pues aquí me han juntado la crítica de una película, pero la, una película que no se estrena hasta el día de Navidad, no se estrena hasta el 24, de, hasta el, 24 el 23, el 24 de diciembre. Pues yo cojo, voy a voy a, voy a pues, ponerla. O la puedo añadir a tareas. Veis, os comentaba antes que estaba la opción de tareas, porque si os fijáis, si os fijáis, aquí a la derecha me aparecen, tengo tres botoncitos. Uno es el que ya hemos visto de Google Calendar, otro es el de Google Keep y otro es el de Google Tasks, ¿vale? Tareas, eh, ta, ta, ta, ta, tareas pendientes. Entonces, yo puedo coger y decir, bueno, voy a añadir esto a un listado de tareas, porque esto cuando llegue la fecha yo voy a tener que pues entrar en la web, publicarla y tal. Entonces, la voy a añadir a la la voy a añadir a las tareas, ¿veis? Pues entonces ya hay el padre y ya me aparece como una tarea. Y yo puedo añadirle pues fecha y hora, decir, pues bueno, pues esto como, como es una película que se estrena el 24 de diciembre, pues la voy a, la voy a poner para el 23. Entonces, le doy a aceptar y ya está. Se, y veis que me aparece la opción incluso de añadir subtareas, que es un poco lo que os comentaba antes. Una tarea yo la puedo ir dividiendo en diferentes subtareas, ¿vale? Para ir eh, tener más claro qué es lo que tengo que, que ir haciendo y no entrar en un bucle. ¿Vale? Entonces, si yo esto lo retiro aquí, pues esto se me esconde y ya sigo yo sigo yo, sigo yo trabajando, sigo yo trabajando con el, con el Gmail. Y, es, y esto pues lo pospongo para la próxima semana. Perdona, Paco, Paco. Sí, sí, sí, a ver, es que, ¿cómo, cómo aparecen los iconitos de calendar, keep y, y tareas a la derecha? ¿Cómo se configura eso? Mm, pues, pues yo no eh, lo tengo. No te sale a ti. No, ah, pues, vale, Mira, la, la has dado aquí, mira, mira lo que acabo espera, de hacer. Espera, espera, espera, a ver, ¿dónde tiene el cursor? Que no Abajo veo. a la derecha. Abajo. Mostrar, a la derecha. mostrar, mostrar el panel lateral. Preguntito. Mostrar el panel lateral, a ver, abajo a la derecha, no ve nada. Es que, eh, perdona, es que, es que. A ver, el cursor lo tienes ahí arriba, ¿no? No, no, ah, no eh, eh. abajo a la derecha, aquí. Ah, vale, vale. A ver, a ver si consigo hacerlo. Un que toma lento que... Yo estoy, yo estoy eh, Gmail, en, en, en Google Chrome, y yo no, no tengo no tengo instalado, vamos, esto no requiere de ninguna... Ah, vale, vale, ya lo veo, ya lo veo. Sí, sí, vale, sí. Entonces, ¿ves? Entonces, te aparece ahí, si le das a ocultar, te aparecen. Entonces, de una Así manera rápida, sin salir de la... Volviendo otra vez a un lo, poco lo que decíamos antes, ¿no? A la idea de, de estar siempre eh, lo más enfocados posible, pues, eh, eh, sin salir de, eh, de esta pestaña, yo puedo ir gestionando las tareas, el calendario, puedo ir gestionando todos esos todos esos asuntos sin salir de aquí. Vale, de esa manera, pues no tengo, no tengo ningún eh, ni, nada, digamos, que me distraiga. Después, aquí veis, como os he dicho, pues que yo tengo creado una serie de, eh, de etiquetas. Eh, un segundo, voy a... Mm. si me voy aquí abajo, aquí abajo eh, me parece, veis que aparece gestionar etiquetas, Vale, tenéis que darle eh, eh, un poco para abajo, entonces yo le doy aquí a gestionar etiquetas, y en gestionar etiquetas, pues como veis me aparecen diferentes eh, eh, etiquetas del sistema que vienen ya, eh, que vienen ya eh, digamos, predeterminadas, que yo puedo decidir si ocultarlas o, eh, o mostrarlas en este, en este, en este lateral, y después, las etiquetas que yo vaya creando. ¿Veis? Pues yo tengo aquí creadas unas etiquetas que se llaman pase de prensa, confirmado y pendiente. ¿Vas? porque ¿cómo, cómo, ¿Cómo trabajo yo? Cuando me llega un pase de prensa, pues se lo asigno a alguien y yo le confirmo a la distribuidora y le digo, eh, va a ir eh, nuestro redactor a, a este pase de prensa. Y, esa, y eso lo pongo en pendiente. ¿Vale? Lo dejo como pendiente. Es decir, yo a un, a un correo, cuando yo, abro, cuando yo abro un correo, aquí veis que aparece la, la opción etic, pone etiquetas. Yo le doy ahí, y entonces yo le puedo asignar una etiqueta concreta. Entonces, yo aquí la si la asigno. La etiqueta de pendiente, pues yo ya sé que eso está pendiente. Está pendiente, en este caso, es pendiente de contestación. Está pendiente de que me contesten y me digan, sí, ok, vale. Eh, sobre todo ahora en estos tiempos de, de, de, de, de pandemia, pues obviamente pues eh, es importante recibir una contestación de que eh, te han autorizado para que vayas. Entonces ya en el momento en el que a mí me escriban y me digan, pues eh, sí, está autorizado, eh, pues ya entonces yo lo paso a confirmado, lo quito de pendiente, le doy a aplicar y como veis se me pone ahí en verde. Es decir, cuando se me ponga aquí, veis, pues ya me aparece en verde. Entonces yo ya... Si yo le doy aquí a confirmado, pues yo veo cuáles son los que tengo. Perdona, ¿puedes hacerlo más despacio otra vez? Es que no. Eh, como me cuesta ver dónde tienes el cursor, no, no te sigo. El, repítelo, por favor, el pasador de pendiente a confirmado. En eh, eh, la misma. Aquí, en el mismo botón de etiquetas. ¿Vale? Este es, un botón, este es el botón de etiquetas. Entonces, yo le doy ahí y aquí ya. Si, si yo lo tengo en pendiente, le doy a aplicar, veis, aparece, aparece con la etiqueta amarilla pendiente, una vez que a mí ya, por ejemplo, como digo, me han confirmado, pues yo ya le doy aquí, lo quito, de, lo quito de pendiente y lo pongo en confirmado. Le doy a aplicar y yo a lo mejor ya a este correo, a este mail, pues ya no tengo que prestarle más atención hasta la semana que viene. Pues yo aquí pues lo que haría sería posponer pues hasta la próxima semana. Y ya me lo quito de en medio. Y ese, y ese mail, esa tarea, ese mail considerada una tarea para mí, pues ya desaparece de mi bandeja de entrada y hasta la semana que viene, el lunes por la mañana a primera hora, pues me aparecerán todos los mails que he pospuesto. El lunes a primera hora yo lo que hago es ver todos los mails que he pospuesto, cuáles. Tengo que seguir posponiendo porque, bueno, pues como, como he dicho, porque no merecen mi atención en ese momento o merecen mi atención más tarde o mañana o el fin de semana o en cualquier otro momento. Si yo quiero quitar una etiqueta, pues es tan simple como darle a la X y la quitamos. O, como digo, entonces esto como todavía no he hecho nada, pues lo voy a volver a marcar como no leído y como veis se me, se me vuelve a marcar como no leído. ¿Vale? Es muy habitual eh, eh, cuando trabajamos con el correo, sobre todo cuando empezamos a organizarnos por primera vez, cuando primera vez hacemos, digamos, el, el, vamos, a, el vamos a organizarnos que eh, tengamos el correo con un montón de mensajes sin leer, eh, completamente desorganizado, eh, sin saber dónde encontrar las cosas. Que, obviamente, el buscador de, de Google es, eh, es muy bueno, es muy eficiente, pero, eh, como digo, si yo voy eh, simplemente eh, eh, todo, esto, todo esto considerando tareas y voy eh, quitándome de en medio las que no merezcan mi atención en ese momento y realizando la tarea que tengo que hacer... Eh, cuando lo hago pues al final lo que termino teniendo es que es pues pues aquí en pospuestos me pregunta José gallego que dónde puedo buscar los email pospuestos porque sé rescatarlo pues justo aquí a la derecha te aparece pospuestos entonces pues ahí te aparecerá pues todos los eh, todos los mails que tenga pospuestos ¿Vale? O, o lo destacado porque eh, eh, pues yo, yo le haya, por ejemplo, también eh, a un mail, pues, por ejemplo, pues le puedes poner una, estre una estrellita aquí, por si quieres destacarlo por cualquier razón, ¿vale? Pues aquí, o marcarlo como, eh, como importante. Entonces... Eh, lo que os quería enseñar también es el tema de los eh, de los filtros, para que veáis, o por ejemplo, otro filtro que yo tengo Perdona, que... perdona Paco, Paco, una pregunta. Es que a mí cada día se me va un goteo de tiempo tonto en el, eh, la columna de la izquierda, categorías, ¿no? que aparece que si eh, notificaciones sociales y tal, ¿eso cómo se puede desactivar para que directamente pase a la bandeja entrada? No, claro, es decir, eso no, no es decir, yo que, yo eso no, no, yo nunca recomendaría desactivarlo. ¿Por qué? Porque en el correo principal, si, eh, en Gmail te va a llegar eh, lo principal, te va a llegar principal. Y en social, pues te va a llegar las cosas del Facebook, del Twitter, de, de las diferentes redes sociales. Entonces, tú precisamente sí quieres que todo eso esté, eh, esté eh, separado. No, yo, yo quiero que todo, eh, que, o sea, que notificaciones, promociones, social, eh, principal, pase todo a bandeja de entrada directamente. ¿Este todo? Pues me sí. voy aquí, eh, mira, eso, eso lo tienes lo tiene muy, muy fácil. Aquí arriba en configuración, uh -huh. veis que pone tipo de bandeja de entrada. Entonces, la predeterminada es esta que estamos viendo ahora mismo, que tú dices principal, social, promociones, tal cual, pero yo puedo... Decirle, panel de, eh, yo puedo coger eh, aquí, en ver todos los ajustes. Eh, espere, a ver, ¿dónde estaba esto? Eh, espere, se, me, se me ha ido ahora mismo, ¿dónde, dónde, dónde, dónde estaba eso? Sí, sí, eh, eh, es que, es que lo, lo estuve mirando el otro día eh, y ahora se me ha ido, se me ha ido, ¿dónde, dónde está? Aquí, vale, vale. Aquí, en configuración... Si te vas a configuración, sí. recibidos en tipo de bandeja de entrada. Predeterminada es esta que estamos viendo. Uh -huh. Pero si, si yo le doy aquí a varias bandejas de entrada, borro esto. Si yo le doy a guardar cambios. Eh, perdón. Eh, importante primero. Si yo le doy a guardar cambios. Si ¿Ves? Ya me, apare ya me desaparece eh, esos tres... Eh, esos tres... Eh, esos tres... Eh, mm, esas cuatro pestañas ¿no? que aparecían antes y ya me aparecen eh, todos del tirón, sin eh, sin, eh, sin, ninguna, eh, sin ninguna división. ¿Veis que ya ha desaparecido la... la... Yo lo que pasa es que yo a mí sí me gusta tenerlo. O, o, directo, o directamente quitar, este, dejarlo en predeterminada y quitarlo de las categorías. ¿Vale? Si quitas lo, si lo de las categorías, pues directamente todo te lo va a llevar a la bandeja principal. ¿Vale? y no te va a hacer esta... a, mí, me, a mí personalmente sí me gusta que me haga esta separación pero como digo esto ya obviamente en promociones pues me entrará en las newsletter todo lo que sea newsletter y en notificaciones pues me entrará pues todo lo que sea eh, eh, notificaciones de cualquier otro eh, servicio que envíe notificaciones por correo eh, como digo esto ya obviamente es al gusto de cada uno eh, quiera después como digo Aquí eh, puedes poner no leídos primeros, entonces si le pones no, no leídos primero, pues como digo cuando ve, veis, pues entonces siempre me, los no leídos siempre van hasta arriba, aunque por fecha a lo mejor no corresponda, ¿no? Y como veis pues también desaparecen esas eh, esas eh, opciones esas eh, predeterminadas, vale como digo como digo esto ya obviamente es a eh, es al gusto del, eh, del consumidor. Entonces ya al gusto de cada uno. Pero lo, como ya por último os quería enseñar el tema de los eh, filtros. Yo por ejemplo aquí tengo creados tres filtros. Entonces yo tengo creado un filtro eh, uno, eh, estos dos en concreto que, se, que, que hacen lo siguiente es decir, cuando a mí me llegue un correo que contenga la palabra pase de prensa automáticamente le va a aplicar la etiqueta pases de prensa, es decir, las etiquetas, yo tengo creadas las etiquetas, yo he creado una serie de etiquetas, pues esos correos que tengan la etiqueta, la palabra, que tengan la palabra pase de prensa, automáticamente le va a asignar esa etiqueta, sin necesidad de que yo haga absolutamente nada. Aparte, yo lo tengo, le tengo aquí asignado, pues que si me llega un mail con pase de prensa, no lo marque nunca como spam, que siempre lo marque como importante, que se lo lleve a la pestaña principal que es un poco esto lo que tú me lo que tú me decía José pues eh, eh, José creo que era, no sé quisiera José Álvaro, Álvaro. Es que no, pues pues eso pues si tú te vas creando una serie de filtros pues por eh, por usuarios por, entonces te van a entrar en principal los que tú quieras y los que no te apetezca tanto en ese momento leerlos, pues te pueden ir entrando en otras. Eh, pero como digo, esto, estos filtros son muy interesantes y muy fáciles de, de, de manejar. Como habéis visto, simplemente ve, yo tengo aquí creado dos, uno que se llama pase de Prensa y otro que se llama Pases de Prensa, ¿no? porque a veces lo, los correos pues son Pases de Prensa en Madrid y Barcelona. Pues claro, o pase de prensa en Madrid. Entonces, tengo, tengo, tengo aquí puesta, por ejemplo, las dos, eh, las dos... O, por ejemplo, esta que tengo que, eh, creada, que es que todo mail que venga del festivaldemálaga.com le va a asignar un ataque, una etiqueta que se llame Festival de Málaga automáticamente. ¿vale? En, este, en este caso, pues si os fijáis, es aquí lo que estoy hablando es de eh, quién me escribe el mail y en esta y en esa en esa otra en esa otra eh, etiqueta que os estaba enseñando pues se refiere a que aparezcan las palabras en general en todo el mail no solamente en el asunto esto como digo es una buena manera de eh, al final como digo tener vuestro mail eh, vuestro vuestra bandeja de correos muy bien eh, muy bien organizada y que eh, el correo, pues, no se convierta en... Eh, el, el correo sea una herramienta que te ayude a ser cada vez más productivo, a saber tú qué tareas tienes que pendiente, a qué cosas te, tienes que prestarle atención. Y como, yo, como decía al principio, a mí, por ejemplo, yo tengo yo, yo muchas de las tareas que voy posponiendo, yo le voy diciendo, pues, para el próximo lunes. De, de manera que yo el lunes, pues, a las 8 de la mañana, me encuentro de repente con un montón de mail que he ido posponiendo durante la semana y dedico una hora de mi tiempo simplemente a organizar pues esto tengo que contestarlo esto tengo esto esto es un pase de prensa esto para dentro de dos días esto, y entonces voy eh, voy contestando los mails y voy a ir realizando una una como un... Una gestión de esas tareas, de manera ya que durante ya, de otra semana, esto normalmente vosotros ahora mismo lo estáis viendo eh, bastante lleno, porque yo aposta, lo he dejado lleno para que esté lleno. Porque como digo, eh, eh, habitualmente yo esto lo tengo eh, como mucho con dos o tres eh, mails ahí pendiente, o como bueno, pues este de A Planeta que me acaba de, de entrar, y pues ahora pues eh, lo contestaré, y que como veis ya tiene asignada la etiqueta de pase de prensa sin que yo haya hecho absolutamente nada. Es decir, le ha asignado ya la etiqueta automáticamente. Estamos ya... Eh, Perdona, sí, sí, sí, procede, Paco. Yo, eh, yo dime, dime, no, no sé si tiene el momento oportuno o no, pero... Sí, dime, dime. Simplemente, a ver, yo, yo eh, dentro de poco tendré el gran problema de que mi cuenta de Gmail después de 10 años se me ha llenado, se me va a llenar y, por tanto, me han avisado que se va a rebotar los correos, que no me va a llegar y tal. Uh -huh. eh, creo que había un modo de configuración de IMAP o, o, ¿no? o algo así, <coughs> si no recuerdo algo, eso fue hace 10 años, me lo configuró un informático eh, hay algún modo de liberar, o sea, porque claro, lo, lo bueno ahora es que trabajamos mucho en la nube, ¿no? Y, uh -huh. y lo bueno es que si estás en la calle y quieres consultar un correo y tal, pero claro, para yo, eso tiene que estar en el Gmail, ¿no? En Gmail, no, no en tu ordenador de casa, ¿no? Claro, exactamente. Eh, yo lo que sí, yo, si es algo que utilizas eh, a diario, eh, por 2 euros al mes, eh, uh -huh. Google ofrece 100 gigas de espacio que te sirven para Google Drive te sirven para Google Fotos te sirven para todas la, las aplicaciones y de verdad yo es lo que más recomiendo eh, si, si tienes problema de espacio, pues son 2 euros al mes eh, o creo que incluso puedes pagarlo, a pagar una suscripción anual y creo que, que son 10 euros anuales, es que, que, que para una herramienta de, de, para algo que vas a estar usando en tu día a día pues al final no es dinero no es dinero 10 euros ni 2 euros a, al mes yo en, en este caso te recomendaría que te pilles el, un plan de google one eh, que sea que se llama eh, y, y, y, con, y con eso tires eh, tires para adelante porque además te va a venir bien para para, para el te, te va a venir bien para el, te estoy copiando el, el enlace para que lo, para que lo veas y, y, y como digo eh, eso te da, te da espacio para, para, para todo y a un precio muy muy muy 2 euros al mes eh, uno con 1,99 uno con euros al mes por, por 100 gigas y pues, no, no, es decir eh, el Google One creo que es, no, no, es eh, claro, eh, exactamente pues 20 euros al año pues digo, sale, si pagas el, pagas el año entero de, de una vez pues te sale a 20 euros y si lo pagas mes a mes pues sale a 24 24 euros 20 euros al año por una herramienta que vas a estar usando todos los días eh, a todas horas pues a mí me parece muy muy muy competitivo y muy y muy asequible yo es lo que me vale, me... ¿al año es de 1 de enero 31 de diciembre o de... no, no, no, no, desde no. De, de, de, de, de que te suscribas ah, vale, vale Okay. Se, se, se, te lo pasan en el, en el día que te... En el día que te, Si te suscribes hoy, hoy 2 de diciembre, pues el 2 de enero te pasará la siguiente mensualidad o lo tendrás hasta el 2 de diciembre del año que, que viene. Vale, vale, vale. Gracias. Como el próximo día vamos a ver ya un poco más ya el tema colaborativo y el tema de, de, de Google Drive para compartir archivos, que es muchas veces también por lo que se nos llena mucho el correo eh, yo también te recomiendo que, que uses la, la, la búsqueda avanzada de, de google es decir la búsqueda avanzada de gmail arriba eh, tú puedes decirle que te busque por ejemplo adjuntos de más de 5 megas porque muchas veces pues, a lo mejor si no, se nos se eh, nos juntan muchos eh, adjuntos que tenemos ahí desde hace 10 años y a lo mejor pues, algunos ya los podemos borrar o los podemos guardar en otro lado y pues eh, eh, si os pasa eso, pues con usar, como digo, la pestaña de arriba de la cajita de arriba de, de búsqueda de, de Gmail, es, puedes buscar por adjuntos y buscar que, pues, que adjuntos son muy pesados y te están consumiendo mucha o, mucho espacio. Bueno, pues si tenéis alguna otra duda, alguna otra cuestión, espero que os haya servido un poco para ver de qué manera. Eh, algunas veces estas cosas parecen un poco eh, complicadas y un poco difíciles, pero como digo, en el momento en el que te, en el que en el que ya uno se se acostumbra a, a, tra, a trabajar así día a día y a organizar sus tareas, digamos de forma de esta, de esta manera, pues, eh, ya se acostumbra y resulta muy fácil. iOS por ejemplo, ponía pues otras herramientas, pues, obviamente, las herramientas de, de, de iPhone, por ejemplo, de iOS, en el caso de que tenga que trabajar con, con Mac o tengáis un iPhone, pues, tienen igual sus, sus tareas de sus herramientas de calendario, de correo, de recordatorios y notas que realizan, pues, tareas muy, muy parecidas a estas que hemos estado, que hemos estado viendo y bueno pues eh, hasta aquí pues muchas gracias eh, en qué vista se puede eh, me en, qué, en, en qué vista se puede arrastrar un evento de calendario desde, desde el móvil eh, pues eh, pues te, te estaba eh, pues, justo mira justo aquí eh, pues eh, prácticamente yo creo que en cualquier eh, vista es decir ahí precisamente había puesto esa ese, ese GIF, porque, porque se veía muy muy, muy fácilmente, supongo que claro, obviamente en la, en la vista de semana, bueno, en la vista de día, pues solamente lo podrás manejar en ese en ese día. Bueno, cualquier duda, como voy a estar el próximo día también con yo con vosotros, por si os va a quedar alguna duda de lo de hoy, pues ya el próximo día eh, me las hacéis. Pues nada, un saludo, un saludo a todos y muchas gracias. Nos vemos la, la semana que viene. Muchas gracias a todos. He pasado por el chat del cuestionario de satisfacción. Os llegará también por email y nos vemos el, el miércoles que viene. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Paco. Hasta el no, miércoles. Gracias, Ana. Hasta luego. Hasta luego.